Módulo Académico de Aprendizaje, Sistemas de Gestión de la Calidad. Unidad Didáctica 1, Generalidades de los Sistemas de Gestión de la Calidad. En el estudio de la unidad 1, desarrollará competencias en el manejo de conceptos generales de los sistemas de gestión de la calidad. Estos contribuirán a una mejor comprensión de los mismos para su implementación.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 para dar respuesta a las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. La tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación hace referencia al reconocimiento de lo aprendido, el cual se evidencia a través de un cuestionario y la valoración del portafolio. La propuesta de formación se fundamenta en el aprendizaje basado en problemas, lo cual permite simular los escenarios laborales en los que usted pudiera estar inmerso dentro de las diferentes organizaciones. Por eso se recomienda participar activamente con el desarrollo de distintas tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, sugeridas en esta unidad, para lo cual se requiere dar lectura a los distintos recursos educativos digitales que se han dispuesto. Finalmente, al cierre de la unidad 1, Generalidades de los sistemas de gestión de la calidad, ustedes harán la capacidad de contextualizar las generalidades de los sistemas de gestión de la calidad en cuanto a sus entidades de normalización y certificación, el alcance de los sistemas de gestión de calidad, sus principios y sus términos y definiciones que se utilizan en el desarrollo de su implementación y en el mantenimiento del mismo. transformación, innovación.